Prisliner, saludos cordiales, os está hablando en directo nuevamente Luis de Prisline. Prisline siempre emite en directo. El vídeo de hoy lo quiero dedicar a vosotros que estáis siempre en el chat y, y lo que os decía antes, se me ha ocurrido hacer un vídeo solo para responder las preguntas del chat. Porque claro, cuando tenemos un invitado, pues estamos más pendientes del invitado que de vosotros. Eh, eh, y aunque hago también las consultorias en instagram hoy eh, lo que quiero es responder las dudas que tengáis mmm, pendientes me las ponéis aquí mismo ahora mismo en el chat y yo las voy a ir respondiendo una por una saludos a todos los que estáis en directo ahora mismo conectándoos y por supuesto saludos a los que veis luego el vídeo los que lo veis luego si no estáis suscritos ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros con campanita porque siempre emitimos en directo, así en las próximas emisiones podéis preguntar también. Ya veo que ya os estáis conectando, es que antes no había conectado el chat, no sé por qué. Precisamente un vídeo que os hago para los que siempre estáis en el chat y no lo había conectado. Bueno, ya está arreglado. Hola, señor Luis, ¿cómo está Saludos, hola, Luis, saludos, saludos, saludos. Hola a todos los prilines de todo el planeta, ¿vale? En directo, como siempre. Insisto, hoy el invitado sois todos vosotros, los que estáis en el chat. Podéis ir a empezar a poner las preguntas que yo las respondo vale Que Saludos a colombia a venezuela a méxico a todos los países a todos estéis donde estéis bueno que os parece buena idea no una vez a la semana dedicaré un vídeo solo a responder lo que me preguntéis por el chat vale aparte de los que hacemos siempre con invitados y tal a ver vamos a empezar hernán mauricio Velázquez. hola Luis, una pregunta llevo ocho meses en españa puedo solicitar asilo gracias por responder sí sí voy a responderos a todos Sí, puedes pedir el asilo aunque en teoría hay que pedirlo en el primer mes hernán lo puedes pedir eh, cuando tú quieras la ley dice que si tu situación personal ha cambiado pues puedes pedirlo y de hecho yo he hecho entrevistas a una chica me acuerdo que llevaba un año y lo pidió y se lo estaban tramitando más preguntillas a ver dice bárbara padrón hola y mi nombre es danilo ortega soy venezolano en chile quisiera ir a españa con mi familia cómo haría en trabar, trabajo en construcción especialmente en yeso hay demanda sí sí que lo hay danilo mírate los dos vídeos que hice con jennifer del trabajo en la construcción hay mucho trabajo en la construcción en españa mira infojobs la, la página de infojobs pero mírate antes estos dos vídeos con jennifer en la portada pone construcción que ahí ya te lo indica eh, más preguntillas. Venga. Hola Luis, buen día. Quiero consultarte. Nos dice San Juan Martín. Yo soy ciudadano argentino español. A fines de marzo me voy a vivir a España. Oye, ponerme la pregunta en un solo texto. Os he puesto que pongáis una pregunta cada dos minutos, porque si no me desbordo. Entonces, cuando me escribís, poner todo en el mismo texto, si podéis, ¿vale? Venga. A ver, eh, alguna pregunta más. Venga. Eh, Dami, hola Luis. Consulta. Mi novia tiene ciudadanía chilena. ¿Sabes si con un precontrato de trabajo puede solicitar permiso de residencia y trabajo estando en España como turista? Damián, mmm, ¿hay alguna excepción? Si es un trabajo altamente cualificado, sí puede hacerlo, estando como turista. Si no, eh, tiene otra opción, que se matricule de algún curso o de algún voluntariado. Y ahí sí que también podría trabajar, pero solo 20 horas a la semana. ¿Vale? Y la tercera opción es volverse a Chile y hacerlo desde el consulado. Más preguntillas. Venga. Eh, hola, eh, nos dice Verónica More. Yo la he pedido a los ocho meses. Muy bien, la estás respondiendo. Perfecto. Oye, eso también. Perfecto, perfecto, perfecto. Igual que yo os doy mi opinión, entre vosotros ayudaros. ¿Vale? Como hacéis en Telegram. Muy bien. Verónica, muchas gracias. Preguntarme y ayudaros también entre vosotros. A ver, eh, que por qué Lilian, que por qué tengo tanto interés en gentileza con todo el mundo. Yo apoyo a todo el que quiera trabajar, sea latino o sea chino o sea japonés. Pero me he dado cuenta que vosotros, a día de hoy, sois los que más queréis trabajar. Por lo tanto, tenéis mi apoyo. No es por ninguna razón especial, hombre. Os tengo mucha simpatía. Eso está claro. Porque ya el, el roce lo hace. Alex Ortiz, ¿desde cuándo comienza la época baja para comprar los pasajes? Alex, por lo visto es cuando, pues ahora, después de Navidades, yo creo, hasta antes de verano. No estoy muy seguro, ¿eh? pero eso míralo en las agencias de viaje, por fin. O si alguien lo sabe, que le responda. Yo lo que no sé, os lo digo también, que no lo sé, ¿eh? cuando sea algo. A ver, Mario Escalante, hola Luis, soy de Colombia. Es cierto que lo de una lista de apellidos de descendencia, sí, sí, pero todavía está sin aprobar, Mario. Eso está en el Congreso eso todavía puede tardar unos meses cuando salga lo de la ley de descendientes os avisaré y os la vamos a explicar bien vale es que a día de hoy no está todavía vale pero está en trámite a ver venga luis miranda hola quisiera saber cuál es el trámite por una empresa española que puede enviar un contrato a un extranjero o es supervisado por alguna empresa del estado no lo puede mandar directamente luis miranda te manda el contrato el precontrato y tú ya vas al consulado con ese precontrato que te han mandado con esa oferta de trabajo y ya lo haces tú desde el consulado. La empresa no necesita más que mandarte a ti la oferta de trabajo. Oye, cuando respondo a uno de vosotros, también estoy respondiendo a todos los que estéis en la misma situación. Más cosas. Natalia Palacios. Hola Luis, saludos desde Argentina. Estoy por viajar a España. Por favor, dime dónde es que tengo que sacar el NIE y la visa de estudiante. Muchas gracias. Pues mira Natalia, eh, a ver, el NIE, el NIE y la visa de estudiante, las dos cosas las puedes sacar directamente en el consulado de España allí en Argentina, o lo puedes sacar cuando vengas a España como turista. Las dos cosas, tanto el NIE como la visa de estudiante. Si ve, inténtalo en el consulado. Hay consulados que funcionan muy bien. Si el tuyo funciona bien, pues genial, ya te vienes con tu NIE y tu visa de estudiante. Si ves que te empiezan a poner pegas e historias, no te preocupes. Vente como turista. Y en el primer mes, sácate el NIE y búscate un curso que te interese, matrículate en el curso y ves a la oficina de extranjería estando aquí en España y ya te saca la visa de estudiante. Aunque hayas entrado como turista. Y lo que os decía el otro día, no tengáis miedo a traeros los diplomas. No tengáis miedo, aunque vengáis como turistas. No pasa nada. La ley dice que una persona que venga a España como turista, si decide quedarse en España estudiando algo, puede hacerlo. Por lo tanto, no os van a decir nada que traigáis los diplomas. No es necesario que los traigáis escondidos en un pendrive, los podéis traer en papel. Que os dicen algo en la aduana, dices: Mira, es que vengo como turista, pero igual encuentro un curso y me quiero quedar en España. Y me matriculo en el curso. Y me pido la visa de estudiante. Y lo podéis hacer legalmente, lo dice la ley. Así que fuera miedos, Piriners. Más preguntillas, venga. A ver, Elisaúl Díaz. Hola, ¿puedo pedir asilo con pasaporte venezolano aunque haya entrado a España con pasaporte colombiano? Sí. Claro que sí, puedes, perfectísimamente. Obdulio Rafael Bolívar. Hola, estuve en España en el 2007, pero fui expulsado. ¿Puedo ingresar? Ya ha pasado 10 años. Claro que puedes volver a ingresar, perfectamente. Fernando Torres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para ir a los pueblos a repoblar? Soy de Ecuador, vivo en Quito, tengo cuatro hijos. Buena pregunta. A ver, Fernando, puedes. lo primero tienes que venir bien como turista o bien ya con una visa de trabajo. Lo ideal sería venir ya con visa de trabajo, pero a veces es difícil. Y para repoblar pueblos, pues mira, es que los políticos poco están ayudando. ¿eh? Los políticos poco están ayudando. Aunque en, los pueblos necesitan ser repoblados, España está de, vamos, aunque vinieseis vosotros, no daría tiempo, no habría suficiente para repoblar toda la despoblación que hay en España, vale, porque está despoblada. Aunque eh, quitan las grandes ciudades, España está despoblada. Y en España no nacen niños. ¿Cómo hacer? Pues lo que te tengo que decir es que te veas todos los vídeos que hemos hecho de los pueblos y luego ya dudas concretas que te queden, me las vas preguntando, ¿vale? Yo voy a hacer todas las semanas un vídeo de estos, de preguntas directas de chat, ¿vale? Y aparte en los comentarios. Pero te tengo que decir que te veas primero los vídeos porque tampoco te puedo resumir seis vídeos en, en una respuesta ahora rápida, ¿vale? Pero es lo mismo que todos los que queréis venir a España, solo que, el que eh, unos os podéis quedar a vivir en una ciudad y otros os vais a un pueblo a repoblar pero eh, eh, la base es la misma, vale. Yo mm, personalmente prefiero vivir en un pueblo, me gustan más los pueblos. Habrá quien le guste más la ciudad, vale. A ver, Julio. Hola, una pregunta. A ver, habrá eh, eh, eh. quien le toca ahora. Sí, efectivamente, Elena Monasterio. La página de dios repueblo sí funciona. Lo que no funciona porque le han puesto un IP y si estás fuera de España no funciona. Pero si estás dentro sí te funciona. Solución, solución. Pídeme el nuevo enlace de Pueblos que es un enlace oficial y no dependes de yo repueblo que no tiene ningún monopolio yo te doy un enlace donde tienes todos los teléfonos emails, direcciones de todos los ayuntamientos de todos los pueblos de españa y así no dependes de la página de yo repueblo que le ha puesto un ip y si estás fuera de españa insisto no te funciona pero si estáis dentro sí pero no pasa nada yo repueblo es un buscador más vale Pe pedirme el enlace el que no lo tenga todavía eh, Mr. Manuel, saludos amigo Luis. ¿Afecta que mis huellas estén en la Eurodac para pedir asilo en España retorne o qué hace seis meses? Pues no lo sé. Es que no sé ni lo que es el Eurodac este. Pero no sé, has hecho algo mal o qué. Si no has hecho mal, nada malo que tengan las huellas, no... todos estamos fichados, yo creo prácticamente. Cuando nos dan un nie o cuando nos dan un dni aquí en España también nos fichan las huellas. Es que no sé lo que es eso del Eurodac. Si alguien lo sabe, porfa que le responda. A ver, hola, ¿hay trabajos de costura? Claudia, sí, sí, hay muchos trabajos de costura y confección. Aquí hay una empresa que se llama Inditex, que es famosa en el mundo entero y, y vamos, de ese trabajo hay mucho. Carlos Cárdenas, buenas tardes. Luis, ¿puedo andar en España sin miedo a que me agarre la policía estando sin papeles o te prohíben el libre tránsito? Carlos Cárdenas, estar sin papeles no es un delito en España, no lo es. Es una situación irregular, de papeleo nada más, pero no es un delito. Por lo tanto, puedes andar totalmente tranquilo. Que aquí no deportamos nada más que a los delincuentes. Y como supongo que tú no eres un delincuente, puedes transitar tranquilamente. No te va a pasar nada. ¿Vale? Eh... Insisto, siempre que no seas un delincuente. Ya está, no hay más. De hecho, mira lo que... El estado, el propio estado te dice que te empadrones, aunque estés sin papeles. Empadronarte es ir al ayuntamiento y decir dónde vives. El propio estado te está diciendo que te empadrones, por lo tanto, si te quisiera deportar iría al empadronamiento y a todo el que eso le, le deportaría, cosa que no hace así. Esos son bulos falsos. En España no deportamos a la gente, salvo a los delincuentes, insisto. Tenerlo claro. Y de hecho os da otra vía legal, si estáis tres años sin papeles, os da luego el permiso de residencia y trabajo. Sería un contrasentido vale por eso lo hace de acuerdo os da una vía un camino que supongo que cada vez va a ser más fácil ya lo veréis seguimos preguntas de los prislines en el chat en el chat si os está gustando por fin un like y el que vea esto luego y no esté suscrito si lo está viendo luego es porque no estaba suscrito porque no estuvo en el directo que siempre emitimos en directo pues que se suscriba y decírselo a la gente que conozcáis a la que también podemos ayudar venga sigo leyendo vuestras preguntas Hola Luis, nos dice TeCenter, te buenas noches. Tengo una pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ay, TeCenter, te he perdido, te he perdido, he movido esto y se me ha. Uy, es que ey, mira que os he puesto cada dos minutos una pregunta y me desbordo. Bueno, venga, sigo, sigo. Si a alguno no le he respondido, que me vuelva a poner la pregunta, ¿vale? Intentar ponerlas todas en el mismo bloque. Abel Pescar, hola, soy Abel. Cuando llego a España, ¿cuánto tiempo me toma poder sacar el NIE? Eh, Abel, cuanto antes lo llegues, o sea, cuanto antes lo saques, mejor. El NIE es sacarlo cuanto antes, como el empadronamiento, ¿vale? Hay que pedirlo siempre antes de los 90 días, el NIE. Antes de los 90 días desde que has llegado como turista. Cuanto antes, mejor. Y el empadronamiento lo podéis sacar cuando queráis, eso sí, aunque hayan pasado los 90 días. Pero también siempre cuanto antes, mejor, ¿vale? Siempre cuanto antes, todo. No es necesario a lo mejor en el primero o el segundo día, pero tampoco lo dejéis. Es que si pasan los 90 días, ni ella nos lo van a dar. El empadronamiento sí. Nicolás Ferrera, Luis, al final hicieron la lista de lugares de estudios autorizados en España. Sí. Nicolás, hay un montón. Mira, lo, lo mejor que puedes hacer es si tú te vas a matricular de un sitio para, para venir a la visa de voluntariado o si ya estás en España y te quieres quedar, pregúntale al sitio si te sirve para la visa de voluntariado. Pregúntale al sitio. Porque es que es un, es un montón, pueden ser academias privadas, públicas, no hay un listado así oficial, hay uno en el Ministerio de Educación, ¿vale? Pero es como un buscador. Lo mejor es que a la academia que os garantice que os sirve para quedaros como estudiantes. Y ya está, se lo pedís a la academia que hayáis elegido. Y si no os lo garantiza, no os matriculéis con esa academia. Eh, gracias, gracias, Natalia. Palacios, gracias a todos. A ver, venga, siguiente pregunta. Eh, Marisol, hola Luis, ¿dónde se saca el NIE o cómo es el trámite? Pues muy fácil, te vas a la oficina de extranjería o al consulado si estás fuera de España y dices que quieres un NIE. La, la clave para sacarse el NIE es el motivo por el que quieres sacarlo. Lo que te van a preguntar es ¿por qué quiere usted, señorita, sacarse el NIE? Esa es la clave. Pues ¿por qué? Pues me quiero abrir una cuenta bancaria en España, me quiero comprar algo en España, me quiero ir a matricular allí de un curso en España y me piden un NIE. Por eso quiero el NIE, ¿vale? Si alguno no se atiende bien el consulado, ponérmelo luego en los comentarios, que os digo lo que tenéis que hacer. Porque cualquier persona que tenga una razón socioeconómica con España tiene derecho a que el Estado español le dé un NIE. Es lo que dice la ley, ¿vale? Y de hecho muchos lo habéis sacado ya. Regalitos y deseos, saludos, regalitos y deseos. Hola Luis soy de Argentina. tengo ciudadanía española. puedo trabajar como autónoma masajista o tengo que revalidar mi título aunque trabaje por cuenta propia y puedo trabajar desde mi casa sí a todo regalitos y deseos. si sí puedes si sí puedes y sí si puedes revalidarlo no es necesario que lo revalides porque vas a trabajar tú misma. podrías, no viene mal, pero puedes también trabajar sin revalidarlo. va a depender de tus clientes. ese es un trabajo de masajista que no es que vayas a operar a corazón abierto. ahí sí te pedirían obligatorio, si fuera un tema médico, que lo revalides. Pero para un tema de masaje no es obligatorio revalidarlo. ¿vale? Puedes revalidarlo si tú quieres. Queda bien luego en el consultorio. Buena idea lo de trabajar desde casa, ¿eh? os lo he dicho hoy en Instagram. Muy buena idea, montaros los negocios en casa, los que seáis así profesionales. Ahorráis muchos costes. Saludos, ¿eh? regalitos y deseos. Giovanni, ay, ay, ay, que se me va, Verónica. Siendo argentino, ¿puedes pedir asilo? No lo darán, pero tienes alrededor de unos años para el rechazo, el mismo, soy argentina y mi asilo está en trámite el asilo a casi nadie se lo van a dar pero qué va a pasar que cuando pasen tres años y os lo denieguen pero no porque seáis argentinos a los de venezuela tampoco el asilo al 97 de las personas os lo he dicho mucho en los vídeos menos los vídeos lo deniegan no pasa nada porque como el estado español tarda cuatro o cinco años en denegarlo cuando ya lleváis tres podéis pedir el arraigo la solicitud de arraigo social y os dan el permiso de residencia y trabajo por llevar tres años que luego os deniegan el asilo pues os da igual y mientras habéis estado eh, residiendo y trabajando legalmente ese es el camino así empecé haciéndose estos vídeos pendientes judith chávez guerra qué posibilidades tendría a través de mi hija legalizarme un saludo pero qué le pasa a tu hija judith Explícamelo de tu hija espérate dos minutos y me lo escribes por fin san juan martín ¿cómo hago para inscribir a mi hija en el colegio secundario tercer año sin estar empadronada ya que ella queda en Argentina, para que yo tenga trabajo, tenga un lugar donde vivir. Saludos, San Juan, es que la tienes que empadronar. Para llevar a los niños al colegio hay que empadronarlo. Cuando venga aquí la empadronas y ya, ¿vale? Aquí en España todo el mundo tiene derecho a estudiar, independientemente de la situación. Si estáis como turistas os habéis quedado. Hola, quiero, dice Macuna, hola, quiero viajar en abril y buscar trabajo en distintas ciudades. Muy bien, Macuna. Preguntas quiero preguntas pedirles este vídeo os lo dedico a vosotros a las preguntas del chat hoy no he traído aquí a ningún invitado hoy digo voy a responder el chat que por cierto tengo aquí las de los pasados que las responderé en instagram vale pero las de hoy las hago hoy y voy a hacer así uno a la semana, más o menos. Hola Luis, venga, Pedro Lacruz. Hola Luis, ¿me puedes informar si las especialidades médicas están homologando ginecólogo? Exactamente. Esas especialidades, Pedro, las tienes que homologar. Efectivamente, por lo menos si quieres ejercer en España. ¿Qué hemos homologa? Muy fácil. Apostillas todos tus títulos, todos tus diplomas. Eso lo primero, apostillar. Es muy fácil. Hay. Países que puedes apostillar hasta por internet y es barato. Y luego ya homologas. Puedes homologar bien vía consulado o bien ya cuando estás en España, que casi es lo más recomendable porque va a ser más rápido. Pero para todo, antes traer los títulos apostillados. Y efectivamente, si eres médico, pues claro que necesitas homologar. Regalitos y deseos, que era masajista, pues ya es opcional que homologue o no homologue. Luis Chavarro: Buenas tardes, Luis. Quiero ir a España y estudiar. Me gusta mucho Zaragoza, pero he escuchado que en extranjería en Zaragoza está negando el NIE. Sí, lo puedes pedir en cualquier lugar de España, Luis chavarro Tranquilamente. Luis Chavarro: Pero no, a ver, extranjería de Zaragoza no puede negar el NIE a todo el mundo. Se lo habrán negado a alguno porque a lo mejor el motivo que dio no con, no le no le convencía. Insisto, tenéis todos derecho al NIE a que os den el NIE en Zaragoza, en Madrid o en el consulado, o donde sea, siempre que tengáis un motivo para pedirlo. pensar bien en el motivo. A ese que se lo han negado en Zaragoza será porque no tenía un motivo. Un motivo puede ser contratar el, el wifi o contratar el teléfono. La compañía de teléfono me pide un NIE. Es que aunque estés como turista, puedes pedir el NIE. Cuando no se puede o no, no te van a dar el NIE es cuando ya te ha caducado los 90 días de turista y no tienes una visa. Y entonces te van a decir, vuelve usted dentro de tres años cuando tenga el arraigo social. Por eso os digo que pedid el NIE cuanto antes. Pero si tenéis motivo, el motivo puede ser: me voy a comprar una moto y el vendedor me pide un NIE para hacerme la compraventa ¿Vale? Pero lo podéis pedir en cualquier lugar, de España o del consulado. Gracias, el super chat que me habéis puesto aquí, DrayDryHard. Muchas gracias por el super chat. Gracias, gracias. 10.000 10, CDP, COP. No sé qué moneda es, pero muchas gracias, muchas gracias. Ponme la pregunta. Ponme la pregunta si quieres, ¿vale? Yo, pero aunque yo respondo a todos, el ¿eh, no es necesario que me pongáis un super chat, pero si me lo ponéis, yo os lo agradezco. Todo es bienvenido. A ver, hola Luis. Eh, para el voluntario es necesario sacar boleto de ida y vuelta y sirve el tiempo. Muy buena pregunta, Nancy y Noemi. Eh, buenas buenas preguntas. Sí, a ver, el, el voluntariado sí te sirve para los tres años de arraigo social. El voluntariado o los estudios. Si venís ya con la visa de voluntario, con la visa de estudiante que la habéis conseguido en el consulado, solo el billete solo tiene que ser de ida, lógicamente, y os ahorráis el de vuelta, efectivamente. Ahora, si vienes como turista y sí que te tienes que venir con el de ida y vuelta, y ya es en España donde te haces lo de la visa del voluntariado o lo de estudios, pero es muy buena idea la tuya, Nancy. Si tú te gestionas el voluntariado o la visa de estudios, que es muy similar, desde el consulado... El billete luego tiene que ser solo de ida y te estás ahorrando el de vuelta. Efectivamente, muy buena observación. Inteligencia colectiva. Marisol Noa. Hola Luis. Teniendo el NIE, podría postular como teleoperadora a un call center o es necesario los papeles. Porque cuando quise postular la empresa, me vale, te entiendo. A ver, si quieres, Marisol, si quieres trabajar como teleoperadora desde fuera de España, con el NIE te valdría. Porque efectivamente la empresa te puede pedir un NIE, ese es un motivo. Mira, un motivo: mire, yo voy a trabajar de teleoperador desde aquí, desde Colombia. Pongo empresa española, la empresa española me pide un NIE. Aunque yo voy a estar en Colombia y la empresa está en España y yo voy a ser teleoperador desde Colombia. Es un motivo para el NIE. Y con eso, con el NIE te valdría. vale Ahora, si vas a trabajar de teleoperador estando en España, aparte del NIE, necesitas el permiso de trabajo, el que sea. ¿Vale? Que podría ser lo del voluntariado o lo de los estudios, que te permite trabajar 20 horas de teleoperador legalmente estando en España. ¿Vale? Depende de dónde lo vayas a hacer. Ahora, otro super chat. Madre mía, voy a hacer más de estos vídeos. Uy, uy, ¿Qué idea me estáis dando? Verónica Adriana, super chat: 100 ARS. Gracias, gracias, Verónica. No sé lo que son los ARS ni la otra moneda, pero gracias, gracias. Vamos a ver la pregunta. Hola, Luis. Los voluntarios publicados en WordPlacer como para ayudar en un hostel o en una granja ecológica sirven para pedir visa por voluntariado o tienen que ser una ong sirven perfectamente O sirve cualquier voluntariado la ley no dice que verónica adriana que tenga que ser una ong puede ser una ong o puede ser un word placer de estos o el voluntariado perfectamente te sirve vale muchas gracias muchas gracias por los superchats. Más preguntilla, venga, hola Luis, soy español. Nos dice José M. ¿Puedo pedir a mi papá la nacionalidad española desde Venezuela? ¡Claro que puedes! La puedes pedir desde Venezuela o desde España, perfectísimamente. Sí, sí, tranquilamente. De hecho, una chica hice una entrevista de una chica de Venezuela, o sea, española, y se trajo a su mamá de Venezuela. Ella era española, la mamá no, porque el papá de ella lo era. Vamos, sí puedes. Perfectamente, desde Venezuela o desde aquí, como te sea más cómodo a ti, Estefanía, buen día, quiero ir a hacer la especialización en España. Gracias, uno de Vox, que estoy viendo también tu super chat. Pon la pregunta si quieres. Por cierto, te escribí y le di a nuestro invitado del otro día, le di tu, tu correo, eh. Hola Luis, soy español, José M. Eh, ¿Puedo pedir el.? Ay, ese le hemos respondido. Me descentro, primero, me de centro Oye, que tampoco, ya no sé cuánto tiempo llevamos. Buenas tardes. Bueno, hola, nos dice Cava Taveres. Hola Luis, ¿los ingleses latinoamericanos podemos tener la nacionalidad ya luego los dos años y hasta cuándo podremos llegar a España? Todo latinoamericano que lleve dos años residiendo legalmente en España puede pedir la nacionalidad española, la ciudadanía española. Todo latinoamericano, si además de latinoamericana eres inglesa, no no hay incompatibilidad, ¿vale? Esa es una gran ventaja que tenéis todos los de Latinoamérica. A un japonés no se, tendrían que ser 10 años. Vosotros solo son dos años, ¿vale? Spiderman, hola Luis, ¿me puedes hacer el favor? ¿Me avisas el eh, sí, Spiderman? Lo pongo en los comentarios, ¿vale? El link de los pueblos. Debajo de este vídeo os lo pongo luego en el comentario destacado para que lo tengáis todos. Julio c Rodríguez, una pregunta. Soy de Venezuela y estoy en Colombia. ¿Puedo pedir asilo en España si viajo desde aquí? Sí. ¿Desde Venezuela no puedo viajar? Sí, sí que puedes, sí que puedes. Te entiendo, Julio, lo puedes pedir. Y dilo, di eso. Di, mire, di lo que me acabas de poner. No, no he venido por Venezuela porque es que no podía ir desde Venezuela. Y te lo he hecho muchas entrevistas de venezolanos que vinieron de terceros países, de Perú, de Colombia, y lo han pedido y se lo están tramitando. Sí, sí puedes. Mago Manuel, Mago Miguel, el Mago Miguel. Hola, una pregunta. ¿Da igual pedir asilo político en Madrid o en Santander? Eh, a ver, eh, pedirlo puedes pedir donde quieras. ¿Qué pasa? Que en Madrid va muy rápido. En siete días te lo están tramitando. En Santander tardan 11 meses. ¡Hala! Otro super chat, otro super chat. Otro Obdulio Rafael Bolívar, 100ARS. No sé cuál es la moneda, pero bienvenida, como siempre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Pon la pregunta si quieres, pero seguimos para adelante. Seguimos. Muchas gracias, ¿eh? Pero a todos, ¿eh? a todos, a todos. Hoy no os hago en Instagram, eh. Hoy lo hago por aquí, vale. Adriana Quintero, es que si no no me da tiempo. Adriana Quintero, la Luis, alrededor de cuánto tiempo se puede repoblar una vez se llega a, pues, desde el minuto cero repoblarlo, repoblar, ¿qué quiere decir? Ir a vivir a un pueblo que está despoblado. Podéis desde el minuto cero repoblar. Desde el minuto cero. Ya está. Respuesta rápida. Oye, si alguno me ha saltado la, la pregunta, volverla a poner, ¿vale? Cada dos minutos podéis volverlo a escribir. Me la volvéis a poner, ¿vale? Porque voy por debajo, ¿vale? Si alguno veis que no la ha respondido, ponérmela otra vez. Cuando os deje la máquina, ponerla. Eh, yu, yu, yu. Si alguno digo mal el nombre, perdonadme, eh Yuyufplay01. Hola, Luis, soy inmigrante colombiano. ¿Puedo estudiar en una universidad o instituto? Claro que puedes, play Claro que puedes, perfectamente. Perfectamente puedes. En España puede estudiar todo el mundo. José Wilmar Ríos y Darriaga. Eh, hola, ¿qué tan cierto que a partir del 22 de febrero... Se... No, no, no, no, no. A ver, eso, si te refieres a la visa de Tías, eso no es hasta el 2021. Hasta el 2021 yo no tengo noticias de que nada de eso sea cierto. ¿eh? Y la visa de Tías, no os asustéis, que es un trámite que se hace por Internet y cuesta 7 euros. Eh roberto lópez habría alguna acción legal para una familia que me invitó con carta hace dos años si me quedo yo creo que no roberto lópez yo no creo que a ninguna familia que haya invitado a alguien y luego ese alguien se haya quedado y os doy mi opinión yo no he visto que hayan hecho ninguna acción legal yo siempre pongo el ejemplo del que se re... que viene de turista se instala en un hotel hace su reserva en el hotel y luego oye decide quedarse el hotel qué culpa tiene pues lo de la carta de invitación yo creo que está un poco desfasado. Pero vamos, si os quedáis más tranquilos hacer una reserva no en un hotel, a lo mejor en un hostal que es todavía más barato y ya está. Pero vamos, no, mi opinión es que no. ¿Vale? Prilines. Roberto. Drey dry. Hola Luis, hoy voy más tarde a hacer un directo, mi nuevo canal no para información y otros trámites aquí en el consulado, pues muy bien. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. ¿No se puede conseguir trabajo en España sin papeles? Sí, Miguel, mírate los vídeos. Hombre, mejor tener los papeles, pero yo he hecho muchas entrevistas a personas que estaban sin papeles y en 10 días estaban trabajando sin papeles. Y tenemos el caso de Fátima que lleva cinco años con papeles y no lo encuentra el trabajo y lleva 25 en España. O sea que, ¡hala! ¡Otro superchat, ¡Pilar Gasca! 20 nxn gracias gracias pilar gracias gracias pilar no sé lo que son los nxn pero bienvenidos sean bienvenidos sean gracias gracias gracias pero cuando me pongáis en super chat escribir también la pregunta porque así también la veo vale por fin Ana Gerardo, se puede pedir asilo en málaga sí podéis pedir asilo en cualquier punto de españa en cualquier oficina de inmigración de españa y si no hay oficina de inmigración en la oficina de la comisaría de policía la cuestión es que en madrid por ejemplo te la están dando en 10 días la cita y en otros sitios lo están dando en 11 meses la cita pero lo están arreglando pero a día de hoy en madrid es donde es más rápido hola luis me voy a irregular eh, alexander eh, y consigo trabajo con el tiempo puedo obtener la ciudadanía española sí sí a ver te vienes irregular consigues trabajo te estás tres años pides el permiso de residencia de arraigo social vale han pasado tres años ya te dan el arraigo social ya estás legal luego pasan dos años más ya puedes pedir la ciudadanía española en total nos hemos ido a cinco años Sí puedes tampoco es tanto eh, Hola eh, ángel ortega morales hola si vengo con permiso de trabajo puedo quedarme luego claro ángel si vienes con permiso de trabajo con todas las bendiciones es más si vienes con permiso de trabajo y pasan dos años y eres latinoamericano puedes pedir la ciudadanía fíjate si te puedes quedar Madre... bueno Prilines, lo voy a cortar ya corto ya el vídeo porque si no luego son larguísimos luego los vídeos de prisline son de una hora de no sé qué yo pues me sigo ¿eh? pero vamos casi mejor que os haga así que os haga no cada semana os hago uno solo centrado en el chat aquí es buena idea se me ocurrió hace muy poquito digo joder, tengo que hacer vídeos también solo para las preguntas del chat Venga, alguna más. MNX son pesos mexicanos, señor Luis. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, que no lo sabía. Muchas gracias. Los de YouTube ya lo convierten. A ver, la especialidad es ginecólogo. Sí, claro, claro. Son tres años. Eh, la, todo lo que sea medicina, abogado, todo eso hay que homologarlo. Para lo cual tenéis que tener... Con que traigáis los títulos apostillados, lo podéis homologar desde aquí, ¿vale? Otro tipo de especialidades por ejemplo de informática no es obligatorio homologar porque la empresa de informática os va ¡Hala, la otro Dryar. 10.000 cop gracias gracias no sé lo que no son los cop pero gracias gracias gracias Luego tu pregunta luis eh, sé que cuando hablamos hablado en instagram la última vez te dije que iba a iniciar en youtube para ayudar de información y visita de pueblo sí La última vez que te dije que iba a iniciar en YouTube para ayudar en información y visita de pueblo. Muy bien, Drey. Es que no entiendo la pregunta, pero me parece bien, no obstante. No sé si es que vas a tú a hacerlos la visita a los pueblos o quieres que nosotros lo visitemos. Acláramelo, por sí, acláramelo, lo que es que no lo entiendo bien. Renato Chola, Luis, soy madre soltera, dos bebés, uno de siete meses, uno de tres años. Me quiero ir con mi pareja del mismo sexo. ¿Tendré problema para pedir asilo? No tiene ningún problema. Al revés, para nada. Puedes hacerlo perfectamente, Renata. Da lo mismo que tu pareja sea del mismo sexo que de distinto. Aquí eso no es discriminación. Igual que la edad. Muchos me preguntan, Luis, tengo 50 y no sé cuántos años. ¿Puedo ir a España a trabajar? Sí puedes ir a España a trabajar. La edad no es motivo. Y las parejas lo mismo. Da lo mismo que seis del mismo sexo. Todo igual jaja es muy difícil ser aceptado a un máster en españa amigo no necesariamente depende del máster y depende de lo que tú hayas estudiado vale no necesariamente tiene que ser. si es estudioso es fácil Cop, esos pesos colombianos gracias enrique gracias por traducirme en las monedas que que no estoy puesto gracias eh. El, eh a ver venga Cristian san hola luis soy de argentina cuando cuento con el dinero para visa no lucrativa mi pregunta es qué visa me recomiendas para sobrevivir allá la de inversión o la no lucrativa tengo 40 años soy comerciante Cristian san mira si tienes el dinero para la no lucrativa si lo tienes te lo aconseja te aconsejo esa que es la más fácil que te la dan, te la dan y como ese dinero no lo tienes que dárselo a nadie simplemente enseñar mira lo tengo yo te aconsejo la no lucrativa. ¿Por qué? Porque la más sencilla para dártela. Y si tienes el dinero, pues nada, que te la den. Te estás los dos años, y a los dos años pides la ciudadanía. Y ya está, y luego ya te puedes poner a trabajar en lo que quieras. Si quisieras trabajar en algo desde el primer momento, ahí sí que te a lo mejor te digo la de emprendedor. Pero es que para la de emprendedor te van a pedir ya que pongas el plan de negocio, que te lo aprueben, que es más lento, te quiero decir. Entonces, si tú puedes estar dos años sin trabajar, es el camino rápido. Y ese dinero, como no te lo van a quitar, insisto, con que lo enseñes, y a los dos años ciudadanía. Y ya entonces te pones a trabajar en lo que quieras, por cuenta propia o ajena. A ver, siempre os doy mi opinión, Prilines, ¿vale? Yo, yo soy práctico. Pues os doy mi opinión, vosotros contrastar y decidir vosotros, que soy listos. Saludos luis venga edgar duque mm, me pierdo me pierdo me, se ha avanzado el mago miguel una pregunta llevo seis meses en españa cuál es la vía más rápida para tener residencia o trabajar de manera legal me cachis la mar el mago miguel creo que has caído en el, la trampa del turista que entra a españa la trampa la trampa es que cuando vienes a españa como te quedes como turista cuidado que luego salvo que te cases con algún español o europeo salvo que pidas asilo o salvo que una empresa te quiere contratar por altamente cualificado, te toca estarte tres años hasta que te puedes sacar visa de trabajo. Resumido, mírate el vídeo de la trampa del turista. Beatriz Contreras, hola Luis y mi hija, ya se graduó en bachiller y nos vamos a Madrid. ¿Podría estudiar en alguna universidad? Sí, sí puede, Beatriz, sí. Otro, Armando Virola, 5 dólares. Armando Virola, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias Armando Virola, pero no me has puesto la preguntilla Vitola, Armando Vitola, perdóname, Armando Vitola El que me ponga chat si es que hay una opción por ahí para poner la pregunta y me sale resaltada también, ¿vale? Pero bueno, si la has mandado por mandar, genial también Karina Push de Mark. Quiero ir con mi madre que está jubilada y cobra la pensión de mi padre. También voy con mis hijos y vivíamos con mi madre. Me conviene entrar. Maimei, Us Dólar, Maimei, gracias, gracias. Us sí que es eso. No. Us dólar, sí que la entiendo esa, <risa> esa moneda. Bueno, Prilena, si os ha gustado el vídeo, la idea, yo me comprometo a estar mmm, por pues más o menos cada semana, un vídeo de estos, de preguntas de chat, ¿vale? aparte de los que os hago con invitados o los que os hago en instagram que participáis los canales de Prisline los hacéis vosotros por fin si os gusta un like lady morena márquez satina hola ¿cómo pido la tarjeta roja pero lady lorena márquez satina no te has visto los vídeos la tarjeta roja eso es de, es de, eso es de primero eso es para suspe, pa, pa septiembre suspenderte pues muy fácil te lo digo muy rápido te vas a inmigración y lo dices quiero solicitar el asilo por razones humanitarias. Es eso. Mírate los vídeos, anda, de los que pone tarjeta roja. Hay tres: dos de teoría y un caso práctico. Tarjeta roja. A ver, eh, me, qui me quita. Hola, buen día, soy de Perú y no entiendo algo. Y no entiendo algo. ¿La residencia es primero o podemos sacar de frente la nacionalidad? Muy bien la pregunta, me quita, venga, os lo aclaro. A ver, si venís con la residencia me da igual visa de la que sea, pero con residencia legal. A los dos años pedís la ciudadanía, la nacionalidad. Uno de Vox, gracias, gracias, joder, ya va. me voy a jubilar, ya, con, con todos vosotros. Muchas gracias, dos euros. Esa moneda sí la conozco, me suena de algo el euro. <risa> la residencia... <risa> me, me he perdido la pregunta, ya, me he perdido la pregunta, Prilines. Bueno... Escúchame, venga, la última que Alessander, hola Luis, si me voy de irregular y consigo trabajo, con el tiempo puedo obtener la ciudadanía española. Sí, sí, Alexander, lo que hemos dicho, te vienes de irregular, consigues trabajo, pasan tres años, te legalizas la residencia y el trabajo, y luego dos años más, ya puedes pedir la ciudadanía o la nacionalidad, que es lo mismo. O sea, te has ido a cinco, eso lo habíamos respondido, hombre. Hola Luis, dice Giovanni Acero. ¿Qué tan cierto es? ¡Hala! ¡Curriculum SAD! ¡Hala! 100 ARS. Que alguien me diga lo que son los ARS. Gracias, gracias, gracias. super chat de 100 ARS. Cursita. Oye, voy a, me parece que voy a hacer ya todos los, todos los vídeos así, ¿eh? Prilines. A ver, vamos a responder. Para no gastar dinero de la visa no lucrativa, ¿puedo igualmente hacer trabajos como no regular? O eso afectaría el proceso para obtener la ciudadanía después de dos años. Muchas gracias, sos el mejor. Pues Curistian, por poder puedes. Yo no digo que lo hagas o que no, ¿eh? disclaimer legal. Por poder puedes. No creo que te pillaran. No creo que te pillaran. Por tu superchat, te doy mi opinión sincera. Y tampoco sería un delito si lo estuvieras haciendo. Por lo tanto, no creo que te afectaría a pedir luego la ciudadanía. ¿Vale? Quiero que te he contestado, Pilar Gasca, 20 nxn, 20nxn, gracias, gracias, gracias, Pilar, gracias, gracias, gracias. La visa de voluntario se puede ir renovando, si sí, se puede ir renovando, si sí, se puede ir renovando. Os voy a hacer un vídeo específico de cómo se hace eso, ¿vale? Pero la respuesta rápida: sí se puede, y Curistian es buena idea venirte con la no lucrativa, trabajar un poco en B y esperar a los dos años, y ya luego hacerte la nacionalidad la Ciudadanía, a ver, claro, no cometer ningún delito, trabajar en B no es un delito, vale. Y no digo que lo hagáis, yo es lo que haría. Alguna, bueno, Prilines, María Liana Mora Bustamante, hola Luis, viajo en febrero de Venezuela, soy ingeniero de alimentos. Viajo con mi esposo, nos vamos como turistas, pero nos quedamos en España. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Por favor, Mari, María Liliana Mora, ver los vídeos, ver los vídeos. Pero rápidamente, cuando digo ver los vídeos no es para que me veáis a mí, ¿eh? es por vosotros, para que no metáis la pata. Vale, pero vamos rápidamente. Lo primero, empadronate. Es un momento, vas al ayuntamiento y te empadronas. Lo segundo, sácate un nie, un nie. Y lo tercero, si me dices que eres de Venezuela, pide eh, pídete el asilo humanitario. Aunque si pides el asilo humanitario, con ese ya te dan el nie. Aunque si lo has pedido antes, tampoco pasa nada, porque ya lo tienes. Prilines. Eh, sí, para el hombre es un poco más difícil encontrar trabajo, porque las mujeres lo tienen más fácil por el tema de cuidar, limpiar y todas esas cosas, pero vamos, un hombre también lo puede hacer. Pero bueno. Gracias, ARS Pesos Argentinos. Muchas gracias, Romira de Ascenso. Gracias. Bueno, Prilines, que os dejo ya, ¿no? Venga, escucha, Meimei, eh, mei, ¿qué es trabajar en B, Luisito? Trabajar en B, Meimei, mei, es trabajar. En... Es que a mí esa palabra no me gusta, como trabajar en negro o como trabajar sin papeles. A eso le llamamos trabajar en B. Trabajar en A es como trabajar con papeles y trabajar en B es como trabajar sin papeles. Al Estado no le gusta que nadie trabaje sin papeles porque no coge impuestos. Eso es trabajar en B. Me, me. Bueno, PRILINES, PrILINES, PrILINES, a ver Francisco, señor Luis, en mi país me han amenazado, pero no tengo pruebas. ¿Puedo presentar la solicitud? Fernando JF, sí puedes presentar la solicitud, y prepárate tu testimonio bien. Si es real tu testimonio, pues te la van a admitir. Cuando uno, lo mejor es traer documentos que acrediten tu solicitud, pero si no los traes, te van a preguntar por tu testimonio, te van a preguntar por arriba, por abajo, por en medio, a ver si te cogen alguna mentira. Pero si eres consecuente y es real, pues te lo van a aceptar igualmente. Una entrevista que hice de la tarjeta roja, la chica lo hizo sin ningún tipo de documento y se lo admitieron, ¿vale? Y estaba ahí, se lo estaban tramitando. Bueno, es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Luego me vuelvo a ver este chat también, ¿vale? Eh, y en el próximo de Instagram, que será mañana, os respondo todas las de los otros que se han quedado acumuladas y las de estas que no haya respondido, ¿vale? Venga, la última, Baidi. Hola Luis, con una residencia no lucrativa, si tengo propiedades en España, ¿puedo arrendarla? ¿Puedo rentarla a terceros? Joder, buena pregunta, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que son de libro vuestras preguntas, ¿eh? es buena pregunta. Con una no lucrativa, si tengo una propiedad, si ¿sí la puedo arrendar, yo creo que sí. Lo que sí sé es que con una lucrativa, con una no lucrativa, podéis trabajar, por ejemplo, de eh, estos que trabajan en remoto, que te... podéis tener negocios fuera, vamos. Con una no lucrativa, no podéis trabajar en España, pero sí podéis tener negocios fuera de España. Con una no lucrativa. Tu pregunta, si ¿sí puedo arrendar una vivienda de España... Pues chica, yo creo que sí, porque eso no es un trabajo, no estás trabajando, estás arrendando una vivienda. Vale, entre comillas, melo. me lo voy a investigar un poco así, pero a mí de sopetón me viene que sí, porque arrendar una vivienda no es trabajar. Pero es muy buena tu pregunta. Me gusta esa, ¿eh? aprende un montón con vosotros, Pilines bueno venga la última Adriana Quintero hola Luis mi hijo se le han pegado le han pegado dos veces tengo una denuncia en la fiscalía puedo solicitar así lo soy de Colombia Adriana Quintero si el gobierno de Colombia nos protege o, o, o te exagero son los que te pegan si sí podrías pedir asilo si no pues tendrías que denunciar y que te protegiera tu gobierno vale sé que es una respuesta un poco así pero es lo que dice un poquito la ley el asilo es cuando tu país no te protege lo suficiente Ahí sí, ¿vale? Bueno, Pilines, que os dejo, me da pena, ¿eh? Que lo sepáis, me da pena. Pero os dejo, ¿vale? Que estamos en contacto, ¿vale? Bueno, chao, chao, chao. Hasta el próximo vídeo, por fin, si os ha gustado, un like, luego me imprimo todo el chat y en los siguientes Instagram mmm, los respondo, ¿vale? Que tengo la lista, como os he dicho. Que muchísimas gracias por haber estado ahí a todos, ¿vale? Muchas gracias, Pilines nos vemos pronto, chao, chao, en directo desde Un Pueblo de Madrid, chao, chao, chao.